Hola, bienvenidos, para tener un listado con archivos y carpetas que hay dentro de una carpeta de Windows 11, vamos a hacer lo siguiente, el procedimiento es el mismo que para Windows 10 de acuerdo, seleccionamos los elementos que vamos a listar luego vamos a los tres puntos seleccionamos copiar ruta de acceso vamos a cualquier editor de texto y pegamos yo voy a usar el Bloc de notas que viene instalado en el ordenador hemos dicho que pegamos bien ahora lo suyo es hacer la tarea de buscar y reemplazar para eliminar la parte de la ruta que seguramente no le interese para ello vamos a seleccionarla entramos en editar buscamos Reemplazar, clic en reemplazar todo, ya lo tenemos, ¿Qué os pareció, por favor no os vayáis sin dejarme un me gusta, lo necesito, muchas gracias.